Carrillo, Cristian Cueva, bien Cristian Cueva, sale lo dejó Junco, en el camino, y me gusta, pica pica y vaya que genio, pelota para Flores, y aquí está Oreja, vamos a cantarlo, viene Flores, ¡Gol! gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol peruano! ¡Gol de mi tierra! ¡Gol de mi raza! de mi gente! ¡Y esto